Buenas chicos y chicas, mi vino a Fresnos Project. Cuatro y media de la mañana. Esta es una de las cosas que tiene muchas veces el padecer sufrir insomnio o sufrir depresión. Yo por suerte tengo a mi perrita. Como quiero mucho, como la trucha, la trucha. Sí, dame un besito. ¿Besito? Ah, ahí. Vale. ok, Ah, vale. me seguís con la rutina de hoy, de acuerdo? Aunque nos, aunque nos cueste la vida nos levantamos aunque nos cueste la vida okay. cogemos todo de, de la cama todo todo, todo todo todo todo es importante quitarlo todo porque cuanto antes Ventilemos, antes nos podremos volver a meter a la cama si nos vamos. Lo todo es esto es lo que os digo, no poner muchos trastos en el sitio. Para yo dirá. No, tiene una raíz ya está bien. Sobre todo. Si tienes depresión, lo importante es no dar por culo mucho a los vecinos Porque aunque te levantes 3, 4 y media no significa que los vecinos tengan que sufrir tus consecuencias Mira, mira, mira, mira. Vosotros veis que eso es normal Yo estoy intentando hacer la cama Y ella ya le suda todo Se va a quedar ahí y a la A disfrutar Me acabo de ver Cogemos Cuidado, no te mates Cámara, cámara, no te mates eh. no, que te necesite Vale Tenemos una secada La pendiente de ayer Sin problema Ahora lo hacemos Ponemos esto y lo podemos en iFrot. Le daría pero empezar a hacer mucho ruido antes, ¿no? entonces no nos interesa. Pues aquí dentro tengo mi aguja para limpiar, ¿de acuerdo? lo que hago es vaciar todo para que no me los en sitio. y de tanto en cuanto lo relleno esta marca tendría que pagarme porque le hago tutoriales 30.000 sistema WELLESS Cogemos esto, siempre en el lateral, nunca recto, porque si no cae Vale, es decir así Yo sé como el vino lo puedo tirar desde arriba Eh, hay talento ahí, eh Si sí, uno no, cámara La cámara tiene un sueño, más, más sueño que yo Vale, ok, esto si lo queréis lo ir con agua, pero este producto en realidad es muy suave Vamos allá. No sé si sabéis cómo funcionan esos aparatos. Lo que hacemos es darle... Oh, y si bomba... Y ya está. Luego coges una toalla de mi micro microfibra Y papel. Y lo secas todo bien. Mientras me hago el café y todas estas cosas. Menos mal no había un par luego. Lo mismo. Y lo mismo. Perfecto chicos, 4 y 58 saludamos al Yoshi Hola, buenos días Y bueno, como miráis, mirar hacia allí por favor porque es que no tiene desperdicio No me molestéis humanos, tengo sueño Quiero dormir Ya está bien Bueno, en definitiva Desaislamos la casa ¿Vale? con mis potecitos super guays de toque reformas a lo bestia vale, aquí si hay que limpiar el plato, yo lo saco y así ya queda limpio todo con suavidad, porque hay vecinos que duermen gracias cámara y lo mismo de lo propio esto lo hago con Mito, creen independientemente, pero esto ya es así. Y esto. <risa> Intento esto. Por último. Quieres dejar de tirar cosas, ¿sí, eh? Que nos van, a, nos van a mandar a tomar por culo los y... Calentamos esto Venía. Y cogemos una de estas Un poquito de mi abuela Y mira, mira, mira, mira Hacer. Con esto, todo lo que fregues tendrá buen olor Entonces dejamos la galleta aquí para que vaya usando olor vale. Tenga buen olor vale. Y con esto limpiaríamos, ¿de acuerdo? Pero luego, es importante Ya sea con papel no. O con una toalla secarlo todo Luego ya cada día, pues que si hay que hacer el horno, pues se hace el horno, pero como veis lo tengo impecable. Pues cada día hay que coger una sección distinta. Me acabo de tirar un pedete y huele bastante. Sin más chicos, luego os mandaré unas fotos de cómo ha quedado todo. De acuerdo, a acordaros de ventilar, el agua tiene que tener limpia el bote y el agua eso me lo enseñó mi madre y se me ha quedado siempre en mi cabeza. Ahora vamos a hacerlo de la secadora y ya está. Así que, si queréis levantaros bien, eso es lo que os recomiendo. Y os doy un abrazo y ahora os lo da Ana también. Buenos días, que paséis un buen día. Pues nada, chicos, a dormir. Hasta luego. Vamos a la hora. Sí. 5 y 22. Ana, haz un ron de cómo han quedado las cosas. Vale. Tu, tu, tu, tu. Hola Todo recogido La cama hecha El suelo hecho El baño impecable Todo bien secado, con el papel... Bien, bien. Sí. ¿Cuánta mierda sacamos el otro día, te acuerdas? Claro. Si cada día hacemos lo mismo... ¿Qué decía mi madre? No es más limpio el que limpia, sino el que no. El que menos ensucia. Tal cual. así ah, Esa es la demostración. Bueno, y bueno. nada, con, con, con mi cariñete de perro. Nos despedimos. Muchas gracias por ver el vídeo, darle like y compartirlo. Un abrazo.